Con el tema de las parejas lo que me pasa, que es lo que te decía antes, es que me entra un poco como el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque como para mí este año tan, ha sido de, de tanto caos a nivel también de pareja, de ruptura, de encuentros, de abrir, en, conectar con personas diferentes, es como que quizás pues eso, mi creencia es como, como no estás en una situación estable, como no eres ese ejemplo, no puedes aportar. Y a la vez tengo mi, parte, mi otra parte que me dices, Jessie, toda la vida has estado en relaciones de pareja por las cuales han sido tus grandes maestros y yo creo que han sido los que más han ido haciendo que, que yo me vaya conectando más conmigo, uh -huh. porque al final me fui dando cuenta que todo iba a estar al final un espejo de lo que yo estaba proyectando en mis parejas, entonces mis parejas han sido un poco los que me han ido ayudando a conectarme más conmigo. Entonces tengo como esa, esa dualidad de realmente, quizás es un poco más por, por, desde fuera, ¿no? De decir, pero ¿quién era mismo tú para, para hablar del tema de relaciones de pareja? Y otra parte de mí me dice, ostras, pues creo que es la persona más indicada para hablar de esto. O sea, dos cosas. La primera, ¿tú has superado rupturas de pareja? Sí. Bien. Y la segunda, y a los dos que nos, que nos mola el baile... Eh... Y eso es una historia que, que, que, que vas a decir, joder, pues, pues tiene todo el sentido. Yo cuando empecé a, a bailar, empecé a ir a clases de, de gente súper, súper reconocida. Es decir, me gustaba la bachata y, y venga, pues voy a ir a, a clases de, de los mejores, de los número uno. Entonces yo cuando iba a esas clases decía, joder, si es que los número uno ya no se acuerdan de cuando yo empecé. Es decir, las clases que hacían eran ya clases para, para o sea, se les veía que habían perdido la pasión por lo que hacían, eh, las clases no sabían adaptarlas quizás al, al, al nivel en el, que, en el que yo estaba. ¿Por qué? Porque hacía tanto tiempo, estaban tan alejados de, de ese punto cero de partida donde yo estaba, que se habían olvidado de cómo yo me sentía, de cómo... entonces dije, hostias, pues voy a probar con, con, con esta persona de aquí, que no es muy conocida, que, no, que ni siquiera se dedica a esto, que es decir, que, que lo hace por, por hobby. Y tío, en una clase con, con, con esta persona aprendí muchísimo más que con estos expertos, o con estos números uno. ¿Por qué? Porque son gente que hace muy poquito que ha pasado por, por, ese, por, ese, por el punto donde tú estás. Saben cómo te sientes, saben exactamente qué fue lo que a ellos les llevó para, para salir de ahí. Y un poco lo mismo contigo, es decir, quizás la gente que vaya a superar una... o sea, que esté en la misma... o que tenga la intención de, de, de oye, pues quiero superar una ruptura, igual no se va a ir a, a la persona número uno de superar rupturas, igual se va a ti porque lo tienes muy reciente, porque te ha pasado hace nada. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí. Sí, total.